Hola Rich, hola a todas. Pues a mí me, me resulta maravilloso cómo eh, cada vez puedo resolver mejor las situaciones y la forma en la que lo tomo, porque sí tengo problemas, como pues todos los tenemos, pero las problemáticas son las que ya no me afectan. Entonces. Porque las estoy viendo eh, de una forma tan tranquila. Eh, siempre me repito la frase del hijo de nuevo el hijo de mi paz desde que la escuché contigo, me encanta, porque me hace redireccionar. Ajá, apenas veo o cierta energía o algo así negativo yo, a ver, respiro profundo, el elijo nuevo elijo mi paz y así elijo solucionar pues lo que quiero, ¿no? Entonces, me han pasado diversas cosas de todo, problemas, pero ya no lo veo el hecho en mí. Entonces, lo veo el hecho en sí y digo, a ver, ¿qué puedo solucionar de aquí? ¿Y qué no? ¿Y si no, lo acepto tan, tan, así, facilísimo? Y se me han venido problemas. Y en esta semana, y de repente ahorita uno, unos fuertecillos, pero lo tomé con una calma y digo, pues es que... Yo de que, a ver, tranquila, no, no pasa nada, si me preocupo, pues ya tengo dos problemas, solucionarlo y quitarme mi energía y todo lo que involucra el que yo la traiga, entonces todo lo que implica en mi salud, en mi salud mental, en, en mi salud física, entonces eh, la verdad es de que he estado fluyendo bastante bien, y así es como quiero seguir. La verdad es de que encontré mi estilo de vida y gracias a eso que lo he estado llevando así a cabo de que, a ver, no, es que elijo mi paz, elijo mi paz y me amo y me hablo al espejo y todas estas cosas que hemos estado aterrizando en los demás cursos, estoy aprendiendo a que no me, no me influya en, en lo negativo. Eh, Estoy consciente de que la vida te va a seguir trayendo más regalos, de más problemas por resolver y entre más saques te va a llegar más y, y hay unos que te van a subir de nivel que van a decir, oye, ¿cómo es posible? Espérame tantito. Pero si lo doy por hecho de que eso va a seguir sucediendo, pues mi confianza ontológica crece porque digo, de alguna u otra manera lo voy a solucionar.